Luego de haber transcurrido una semana del inicio del incendio en el vertedero de esta ciudad, continúan los trabajos para sofocarlo. De acuerdo con el encargado de la Oficina del Medio Ambiente en este municipio, Fuldureña, han recurrido a utilizar tierra para reducir las llamas. Eh, se sigue trabajando en lo que es la reducción de los incendios. Ya desde antes de ayer se está tirando tierra arcillosa. Y se está regando, más o menos de 5 a 10 milímetros ¿verdad? de espesor, una capa. Y se está compactando con la piña. Esta compactación evita la presencia de oxígeno y hace que los incendios pues, se reduzcan en mínimo. Ya tenemos gran parte de lo que es el vertedero ya controlado. Y se sigue trabajando en la otra parte que todavía sigue eh, en proceso de incendio. En torno a la posibilidad de que los incendios hayan sido provocados, el funcionario público dijo ya han iniciado un proceso de investigación al respecto. Claro que sí, claro que sí. Ya este, la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente solicitó a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal la carta de lo que se está haciendo, también salud pública y también eh, la carta de los bomberos para con esto, pues, poner una investigación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.